Ahora, sí, ahora sí estamos grabando. Bueno, Gracias, Tulio, por, por acompañarme hoy. Sí, sí. Eh, eh, lo primero de lo que yo quería hablar sí, claro. contigo, <ríe> ya veo que vamos a hablar otras cosas probablemente, pero lo primero de lo que quería hablar contigo era eh, sobre la cultura de la cancelación. No sé si te acuerdas que después el tweet que originó este, uh -huh. eh, el, el, el deseo de tener esta conversación, que creo que en aquel momento era sobre Raima, ¿verdad? Era sí, sobre, sí, sí. sobre la caricatura. Sí, era sobre Raima y sobre alguien diciendo que alguien quejándose de que estaban cancelando a Raimer y, y yo dije, o sea, yo puse que, que nadie está cancelando a nadie, o sea, que aprenden a usar el internet y ya. Y de ahí surgió esta, esta colección Yo te sigo desde hace tiempo, soy tu fan en Twitter y mi hermana se llama como tú también, así que es como, esto es un esto Es, es cómico, yo no creo también. en nada, pero igual es cómico. <ríe> este... Sí, a mí sí, sí, sí. el tema de la cultura de la cancelación se me ha vuelto como un red flag enorme. Como que cuando alguien usa el término cultura de la cancelación, yo sí. automáticamente los cancelo. Porque la cultura de la cancelación no existe. <risa> no existe, sí. no es real. O sea, es gente diciendo, oye, esto es una mierda. Sí. Yo pensaba que esta gente servía para algo y ahora descubro que es una mierda y ya no quiero consumir su contenido. Y eso, para empezar, que es el capitalismo en su modo más sí. <risa> excelso. Claro, desde el punto de vista más, más libertario posible que uno pueda interpretar esto. Si, un, si tú eres tan defensor y tan ferviente, eh, no sé, fanático del de libre mercado, no hay nada más libre mercado que alguien decida, decida no consumir más tus productos. O sea, eso es una reacción del mercado. Y Exactamente. ya está. <ríe> y... Y no, para mí también es un, es un, como tú dices, pues un red flag también, porque siento que es como un tema en el que, gracias al Internet, la gente ha tenido ahora acceso a unas plataformas donde la comunicación no es tan unidireccional, ¿no? Entonces, tiene gente que que ahora puede tener acceso a estos escritores, a gente famosa, políticos, etcétera, que tienen una plataforma para comunicarse más directamente con, con la gente que le interesa seguir a, a esa persona. Y más aún una plataforma como Twitter, que, que básicamente, a menos de que tengas tu perfil privado, cualquiera puede interactuar contigo en cualquier momento. Y, y la gente yo creo que está confundiendo el tema de me están cancelando eh, con están reaccionando negativamente y a Eso algo que puede yo ser dije. que viene como y... de un lugar de pensar que la gente tiene como automáticamente derecho a una plataforma, ¿no? Este, como que... Yo tengo derecho a una audiencia por el hecho de existir o crear o qué sé yo, me, me graban x, premio premios. Y no, o sea, se ve un escritor por lo menos que eh, puede escribir bien quizás o muy bien incluso, pero de repente es un escritor que es muy combatiente contra el lenguaje inclusivo, cosas que me pasan. Estoy poniendo un ejemplo totalmente general. Si alguien se lo toma personal no es cosa mía, sí. pero bueno. Eh, y resulta que eso a mí me molesta porque me parece que es transfóbico y este no me hace sentir como entonces yo no tengo la obligación de consumir los libros de ese escritora, hay miles de libros que yo podría estar leyendo. Entonces, nadie tiene derecho a que yo consuma su contenido o a que nadie consuma su contenido, ¿no? Este, y nadie tiene derecho a ir por la vida sin ser criticado. No. Es como eso número uno. Y, y tú, además, como individuo en esta plataforma, que al igual que este escritor o famoso o quien sea, tiene estas opiniones, tú también estás en, en todo tu derecho de anunciarle a quienes les interese en tu opinión, en decirle, esta persona es de esta manera, eh, no le compren más. Y la o gente no, puede... Exacto, porque además no está obligando o no. a nadie o sea, a que haga caso, ¿no? Exacto. Y, y otra cosa que es bastante como peculiar de este discurso de, de la cultura de cancelación, que es una de las cosas que a mí me molesta también, que es como... No, que está eh, Como que la, la masa popular está moviéndose hacia la izquierda, o todos estos progres que quieren cancelar a todo el mundo, eh, que quieren quitarle oportunidades de trabajo a todo el mundo. Y al final del día, sencillamente, como estamos hablando. Es una reacción, nadie le está quitando trabajo a nadie. Si el mercado responde de cierta manera, por lo menos un, un ejemplo, uno de los senadores que, que, que instigó el, la insurrección en el Capitolio aquí en Estados Unidos el 6 de enero, eh, luego de que sucedió eso, él era uno de los defensores de la teoría de conspiración de que hubo fraude electoral aquí en Estados Unidos y... Uh, y él tenía un, un libro en, agendado para ser publicado con una publicadora y la publicadora le dijo, ya no te vamos a publicar el libro con nosotros. Entonces él salió que me están cancelando, esto es Orwelliano y una cantidad de cosas que es como, no señor, esto es una compañía privada y está respondiendo a su audiencia y a las necesidades. Y que, amigo, publicarlo en Amazon, no lo veo, ¿sabes? No me, me no tiene, me... Nadie tenía el derecho divino de a tener Digo, un contrato con una un... editorial. Este, no, no hay tal cosa como que la editorial está... Bueno, o sea, hay un contrato, ¿no? nos terminó el contrato, si se llegó a firmar, pues ustedes verán, ¿no? Demándalo, si te parece. Pero más allá de eso, este, Nadie te está impidiendo, o sea, sácalo por Amazon. <risa> Saca fotocopias y repártelo. Pero sí. eh, eh, más allá de eso, no, no hay un derecho, existe un derecho divino, como que te vienes investido en él porque eres hombre blanco. O sea, no sé, raro. Sí. No, y, y, y otro punto en cuanto a eso, que yo siento además que históricamente quienes han sido cancelados, las personas que eh, pierden oportunidades de trabajo, que son despedidos de sus trabajos, que son discriminados en sus trabajos, son la gente por ser mujer, por ser de un estilo, un, un tipo de orientación sexual, un color de piel específico, lo que sea. Esa es la gente que, por ser quien es, han sido históricamente eh, privados de oportunidades de trabajo, despedidos incluso por, por ser quienes son. Entonces, ¿quién, ¿quién está cancelando a quién ahí? ¿Cuál es la, la verdadera cultura de cancelación? Es sencillamente todo lo que, ha, lo que hemos venido viviendo a lo largo de la historia, cuando alguien que no se asemeja uh -huh. al molde, sencillamente es desechado. Y ahora esta gente se está quejando porque por primera vez en la historia, eh, la gente no está babiándose <risas> para escuchar todo lo que ellos tienen que decir. Y por primera vez en la historia, la gente tiene voz y poder en influir un poco en cómo Ajá. estas personas actúan y que no pueden sencillamente hacer y decir lo que les dé la gana, libres de consecuencias Definitivamente lo pueden hacer y decir lo que les dé la gana porque ahí entramos en todo el tema de la libertad de expresión y la censura y tal, que podemos entrar en ese tema también. que De hecho, vi un video tuyo eh, que me encantó de YouTube como explicando todo el tema de qué es la libertad de expresión, pero uno es libre digamos, ontológicamente, de decir lo que te da la gana, pero, pero no es libre de las reacciones y las consecuencias. Entonces, es como, no sé, me, me parece muy cómico que lo, todos estos términos como progre o cultura de cancelación o Black Lives Matter y tal, todos son ahora como, como mascaritas que les están poniendo a las palabras para no decir lo que en verdad quieren decir, pues que es como uh -huh. me están quitando poder. Me parece es que ese es un incómodo. punto súper importante, porque yo una cosa que decía hace unas semanas era en contexto de la censura justamente, este, que la censura sucedía, tiene, la censura tiene lugar en una relación de poder siempre, ¿no? Yo no puedo censurar a alguien que tiene más poder que yo. Entonces, naturalmente, ¿no? Como que este, hay un acto de discurso. Fue Jean Marie Curro y fue y dijo unas cosas y, ok, yo no puedo censurar a Jean Marie. <risa> yo tengo menos poder que Jean Marie, tengo menos plataforma que Jean Marie. Jean Marie puede decir lo que ella quiera, ¿no? Este, y puede, dentro de esa libertad, adaptar su discurso a lo que ella vea que su audiencia necesita o quiere o no le gusta. Eso es así. este... Un Estado o un gobierno sí puede censurar, como en efecto, entonces no, una cosa, o sea, el que no te guste el discurso de Yan no implica que vas a defender que venga un funcionario del Estado venezolano e intente hacer un procedimiento este, penal contra esta persona que no cumple con ninguno de los parámetros necesarios, y además contra lo que no es eh, un acto delictual, sino que es solamente un acto de discurso. ¿no? Son dos cosas diferentes, pero en efecto, no puedes decirme, sí. por ejemplo, a la gente le encanta decir que si yo los bloqueo en Twitter porque no quiero hablar con ellos, los estoy censurando. No, yo no los estoy censurando. Tú tienes tu cuenta, eres libre de hablar, solamente no eres libre de hablar conmigo. Porque nadie está obligado a escucharte. Claro. Exactamente. Si alguien te está diciendo algo que no te gusta en tu casa, tú le dices, vete de mi casa y ya está. Y, y a, mí, a mí eso también me da risa, que es como: ay, esta persona me bloqueó, no creen en la libertad de expresión. Es como: no, tú eres libre de expresarte. Yo no Exacto. tengo Exacto. O sea, qué me voy, ¿no? O sea, si, no si tú estás gritando en la plaza Exacto. y a mí no me gusta lo que estás diciendo o el hecho de que lo estés gritando, porque personalmente yo soy sensible a los ruidos altos, yo me voy. Me voy, y tú no puedes decirme no, o sea, no te puedes ir. Claro. Tienes que quedarte sentada aquí escuchándome. No, no tengo que quedarme sentada aquí escuchándote. No tengo, no estoy obligada a tener una conversación sí. contigo tampoco. O esa gente que te dice, no, pero debate. No quiero. No estoy obligada a eso. Esa es, la, esa es la otra también, que es no, debáteme, debáteme. Y es como no tenemos la misma base de la realidad y de los hechos en este momento, rara vez diría yo que en una discusión las dos personas están al mismo nivel de, de digamos, uh -huh. que manejan el mismo nivel de información o el mismo nivel de los hechos, eh, que pueden como debatir de una manera eh, con argumentos y, bueno, ¿qué pasó en este día? Bueno, lo que dijo esta persona fue esto y poner las cosas en contexto de una manera eh, lógica, muy pocas personas creo que tienen esa capacidad y sobre todo en Internet, en, mucho menos en Twitter. Y, y entonces, en algunos casos pasa mucho que uno tiene una opinión o uno dice algo y la gente te lo refuta y tú le dices, eso no es así. Y ellos dicen, bueno, demuéstramelo, es que yo no tengo que demostrarte nada. Ahí está Google, búscalo. O sea, ¿por qué yo tengo que hacerte la tarea a ti de, de informarte además o sea, y además me pasa mucho que esto es una discusión que yo tengo muchísimo con mis amigos y amigas y amigues de, de la comunidad LGBT que, que es como no que hay muchos a veces me dicen tenemos que educar tenemos que educar tenemos que ser pacientes y tenemos todas estas cosas y es como que sí hay veces que si uno tiene la energía la disposición estás bien estás tranquilo y puedes tener ciertas discusiones eh, uno se puede poner en la posición de, bueno, te voy a explicar qué es lo que pasa y por qué lo que estás diciendo está mal y tener paciencia y tener compasión y empatía y todo lo que tú quieras, pero hay veces que uno no quiere y no es mi labor y no tengo yo por qué tener paciencia con una persona que me está diciendo algo, no es que, es que estamos en desacuerdo, es que es completamente desinformado y todo el tema de... No, es que es una diferencia de opinión. No. Al, al, al final, esta es mi opinión. Sí, pero pero... Eh, una diferencia de opinión para mí es una interpretación distinta uh -huh. de una premisa. Y esta premisa debe estar basada en algo, en algún hecho, en alguna uh -huh. cosa factible, ¿no? Entonces un, un argumento deriva de la premisa también. O sea, tú tienes una premisa, si esto es verdad, entonces esto y uno deduce y uno hace todas estas cosas. Pero si el si la premisa es falsa o errónea o no no está basada en algún hecho, ¿cómo vamos a tener una diferencia de opinión si lo que tú me estás diciendo no está sustentado en la realidad. Entonces, no es una diferencia de opinión. Realidad. Es una diferencia de, de realidades. Y entonces es como, no voy, a, no, no voy a discutir contigo. Si tú me dices que eh, ser homosexual es una eh, decisión, o si tú me dices que eh, es una desviación o todas estas cosas, es como que eso no está sustentado en la realidad. Eso es sencillamente una cosa que tú te dijiste a ti mismo, que escuchaste, para validar cualquier sesgo uh -huh. que tú tengas. Pero... pero, es que pero además, no parte de, de, de, del principio <risa> El de que, es que un... este... De que cualquier opinión es válida, ¿no? Que es una cosa... Yo he visto a gente diciendo esta barbaridad. Todas las opiniones son válidas. No, no todas las opiniones son válidas. Si tú me dices que tú opinas que la Tierra no. es plana, número uno, solo no es una opinión, y número dos, no es válido. Este, como tú dijiste, no. las opiniones tienen que tener algún tipo de sustento en algo. Incluso si tu sustento es la religión, bueno, yo no quiero tener esa discusión contigo, pero digamos, ¿no? Este, yo sé de dónde vienes tú porque hay, hay un sustento. Pero hay cosas que si tú directamente contradicen la, la, la realidad del resto del mundo, o sea, tú estás viviendo una realidad paralela, eso no es una opinión. Y no puedes entonces poner, este, no sé, vamos a hacer claro. un panel con dos expertos. Este, los gays deberían tener derechos, sí y no, esos son los dos lados. No, porque no hay dos lados, no existen no. dos lados. Sí. No, hay veces que... Hay dos lados. Hay veces que hay un solo lado y hay veces que Además. hay múltiples lados. Entonces, hay, hay argumentos que sencillamente es o no es. Y, y ya está. Y hay argumentos que hay matices y tienen todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, cuando tú pones a alguien, como lo que pasó con, ¿cómo se llama esta? Uh -huh. eh, Shirley. Eh, que puso, ¿usted piensa que usted está de acuerdo con el matrimonio homosexual? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Te leo en los comentarios. Y es como, ¿por qué estás pidiéndole la opinión uh -huh. a personas sobre un tema que es sencillamente un tema de derechos civiles? Independientemente de cualquier creencia moral, uh -huh. religiosa, lo que tú quieras, eso está completamente separado de. A mí me encantó una respuesta que decía. Este, ¿Usted piensa que los judíos deberían tener derechos humanos? Sí, no. En el <risa> comentario. O sea, literal, <risa> eh, estás preguntando, opinan sobre si la gente debe tener derechos humanos, básicamente. ¿Qué? Si lo simplificas, te das cuenta que quizás no sale tan bien. Sí, sí. No, en verdad. Sí, y, y ojo, o sea, yo estoy seguro que yo he dicho muchas barbaridades en mi vida y he estado muy. Yo sigo diciendo muchas barbaridades en, muchas cosas en mi vida. Confío. Sí, también. No, o sea, yo no, pare, bajo ningún concepto, me considero yo que, no sé, el, el dueño de la verdad <ríe> de, de nada, pero. Sí, todos me preguntando ¿se lo mismo, obviamente una... Sí. <ríe> Eh, sí, o sea, me parece que, que, que al final es un tema de entender lo que está de fondo en lo que una persona está diciendo y sencillamente tratar de separar tus creencias y tus, y tus visiones morales del mundo con lo que como le afecta X uh -huh. o Y cosa a otras personas. Entonces, Volviendo al tema de la cultura de cancelación, lo mismo que pasó con J.K. JK Rowling en ya pasando que, que ella sí, hace sí, cosas sí, para que y siga pasando. Ella como una... que sigue. Sí, ella, ella en vez de quedarse callada, como que sigue Como que enterrándose <risas> en, el, en el hueco. Y... Y al final es eso. Pues o sea, ella tiene esta opinión. Que dentro de todo, como que, o sea, yo entiendo lo que ella quiere decir desde un punto de vista de que hay todavía discriminación hacia la mujer en el trabajo, pero no entiendo la fascinación de decir o de uh -huh. excluir el tema de las mujeres trans dentro de eso también, pues porque es como, estamos todos luchando por lo mismo en teoría. Entonces, ¿cuál es, cuál es la fascinación que tú tienes con... Uh -huh con excluir a ciertas personas de tu grupo, porque sientes que, que eso le uh -huh. quita peso a lo que tú estás diciendo. No, no tiene sentido. Y al final del día, todas las cosas transfóbicas que ella dice, entonces, no, que me están cancelando, me están cancelando, me están cancelando. <risa> Señora, no usted no es la, el tiene la la Tiene la, la, la saga de libros, una de las más famosas del planeta, eh, que se vendió para hacer una película, tiene, tiene un parque de diversiones en Disney, vende mercancía todo el tiempo, o sea... una cosa más absurda, una persona diciendo que, que la están cancelando en, no sé, el New York Times. Y esa es la, la entrevista en el New York Times, primera página, me están cancelando. Eh, si estás en el New York Times, quizás no te están cancelando, o sea... Lo mismo lo aplica cualquier Exacto. periódico que tú quieras, pero esta gente toda aparece en los periódicos más grandes del mundo, en los canales de televisión. este Aquí me acuerdo mucho de una política que la entrevistaba. Que hay un video este, de. Eh, me están censurando, me están censurando. Son puros los pedacitos cortando de, de, de las conversaciones donde ella dice: Me están censurando, me están censurando. Y lo dicen todos los canales. Y hay uno similar de una, una gringa, no me acuerdo, una de uh -huh. las republicanas, que sale como en Fox y todas sus filiales, este, hizo los pedacitos, creo que fue yo Oliver el que hizo ese cot. Este, me están censurando, me están censurando, me están censurando en todos los canales de la televisión. Yo, a mí, quizás no, o sea, quizás así no es como funciona sí, sí, sí, la sí. censura, no sé si me ocurre, digo yo que tengo 10 años estudiando, no sé. Este. Sí. Y otra cosa, otra cosa importante que dijiste, sí, no, no, no, que, eh, de es que Perdón. sí, en efecto, uno se toma este evangelio ¿no? de, de educar a la gente, porque claro, es, hay, un, hay un acto de activismo detrás de eso. ¿no? Entonces, claro, es como ponerme yo a hacer estos videos del feminismo, el de web inclusivo y todo lo que haber nada pero este, eso es un acto de activismo y significa que llega un momento en que uno va a estar agotado, porque el activismo agota. Y cuando la gente te pide que expliques, no sé, me pasa, no sé, si digo este, de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, este, la, la brecha salarial, este, la brecha salarial no existe, ¿dónde están tus fuentes? Ay, ¿sabes qué? ¿Qué tal si mejor te muevas un huevo? Este, yo personalmente no estoy puesto por el gobierno, tú me estás pagando. Y yo respondo así, la gente se ofende más todavía. Les digo, bueno, pero transfíreme, ahí está mi PayPal, tú me transfieres y tú doy una clase, yo doy clase. Entonces yo estoy en la clase, pues, ya veré, con todas las fuentes, la bibliografía, claro. te mando los PDFs, todas las cosas. Pero yo gratis, mira, llega un punto que trabaja gratis, ya está, ya fue, ya. Como que vaya y google, ¿eh? usted, usted sabe leer, ¿no? O sea, sí. obviamente sabe leer porque me está, me está respondiendo por escrito, entonces claramente. O sea, otra cosa sería si me dijera que no sabe Pero leer sí. yo digo, bueno, ok, no, otros... Hay unos privilegios ahí que no, hubo, no los hubo, pero es un, es un tema. O sea, ¿por qué la gente piensa que uno tiene la obligación de hacer el trabajo a ellos? Si, si ellos vienen sin ningún tipo de fuente, argumentar lo contrario, sí. tú tienes que defenderte con fuentes, argumentos, PowerPoint de 20 diapositivas. O sea, no entiendo. Sí, eso es un tema que, que para mí creo que lo voy a empezar a explicar también. Ah, ¿tú quieres que yo te dé mi fuente? Bueno, págame. Porque sí, porque al final yo no tengo que hacer ese trabajo por ti. Ese trabajo lo tienes que hacer tú. La información existe, eh, está a tus a tus manos, en tu teclado y en tu teléfono, eh, en cualquier momento que tú quieras. Y, y sí, hay veces que me pasa mucho con familiares, con amigos, que bueno son personas que uno quiere. Y a veces me ha pasado con extraños también que que si, si las intenciones de ellos son desde un punto de vista de empatía y de compasión, y de, mira, en verdad no sé de este tema, eh, no lo entiendo, me gustaría que me, que, me, que me ayudes a entender. Ok, buenísimo, dale, te voy a ayudar. Pero si tú vienes y me dices... Eh, uh -huh. No, que eso no es así, que, que, que sí, sí, sí, tal sí. vaina y tal. O sea, que quien que, que me viene ya de una a refutarme y atacarme es como buenísimo, ese es tu, ese es tu estás en tu derecho. Yo no tengo. ¿Cómo por ese, qué que, como dices Keanu riffs, uno más uno es cinco. Sí. Ah, sí, sí, claro, claro, sí, sí, sé feliz. Este, es, creo sí. que tienes un punto súper importante ahí que es como más o menos donde yo estoy aplicando, después de, de, de, de mucho desgastarme discutiendo con gente en internet o cosas que todos ustedes han presenciado, este, es como lo, lo que decidí en cierto sí. momento. Y es que yo no discuto con gente que viene a mí de mala fe. Este, la gente que no está buscando que, que tú le de, realmente le des las fuentes porque se las va a leer y va a ver qué es lo que está pasando y va a entender. este sino esa gente, que es el 99% de la gente, la mayoría de la gente no pregunta buena, que la, la gente que quiere aprender no pregunta huevonás por lo general. Este, van y buscan y averiguan y de repente vienen sí. y te, y te pues voy a pedir que te explique un detalle. Pues así como que, oye, encontré esto, pero no lo entiendo mucho. Pero la gente que viene de una vez a, a discutirte, este por lo general no viene de buena fe. Y yo, pues a la gente la moteo directamente. No me interesa. Una gente que no tiene, o sea, y que además que por más sí. que tú les expliquen, nunca en la vida yo voy a cambiar de opinión. Le puedes traer todas las fuentes, le puedes traer al, al, al doctor Fauci y sentárselo para que le explique que las vacunas son, son no. O sea, la gente no, no hay manera. Ellos están ahí trancados y lo que van a hacer es rechazar más y más y más y más hasta que llegue un momento en que te van a agredir y van a pasar a lo personal. Pues, es, de tanto discutir con gente, aprendí que sí, es una mecánica. Vi eh, un patrón. Sí. Sí, una vez que ya les presentas todo lo que, lo que quieras eh, presentarles, eh, te atacan de modo personal o. La otra, que es una de las vainas que más me molesta a mí también, que te siguen discutiendo, te siguen discutiendo, no escuchan y, y luego uno se molesta y es como que bueno, pero entonces, cualquier cosa, uno se molesta, entonces si uno se molesta, perdiste el argumento. Porque claro, molestarte porque molesta, porque porque significa que no está, razón, está. de alguna manera. Eh, o sea, tú te metiste con mi mamá, como, yo me reché. Y entonces o sea, eso hace que yo no tenía razón en más de lo que estaba diciendo, porque a mí no me gusta este modelo de papá Exactamente. Es, como, es, es todo un tema de, de control, de manejar como el control de la narrativa un poco, que es como, ah, tú me insultaste. Bueno, te insulté porque eres un huevo y, y, y no quiero seguir hablando contigo y te quiero insultar porque eres una ladilla. y y entonces yo perdí el argumento en la cabeza de ellos, yo perdí el argumento porque perdí el control y como que todo este, todo este tema también de sí. tienes que ser racional y que no puedes presentar emociones a la hora de discutir, es como que es una vaina también súper sí. patriarcal incluso, porque es como ¿por sí. qué? ¿Por qué no puedo mostrar emoción en una discusión? Y hay un tema también que muchas personas, cuando te vienen a discutir de mala fe también, andan en plan de abogado del diablo, un poco. Que no, no es necesariamente que ellos están 100% de acuerdo con la posición que están argumentando, pero se ponen en esa posición como por jugar el abogado al diablo y es como, sí, Cuchi, yo entiendo que esto para ti es un ejercicio intelectual y esto es todo un jueguito en tu cabeza y un experimento que tú estás haciendo, hipotético, pero para muchas personas esto es la vida real y y no me interesa hablar de tus escenarios porque Yo siento que ahí, porque tengo, tengo, sí, sí, ¿sabes? tengo amigos y tengo un novio, que les gusta ser el abogado del diablo. Este, y creo que ahí eh, debería haber algún tipo de acuerdo donde, cuando tú entres en una discusión de ese tipo, se establezca, oye, vamos a hacer un ejercicio dialéctico. Este, esta conversación es para hacer un ejercicio dialéctico. entonces tú vas con esa mentalidad. Porque de lo contrario es como te sientes súper, claro. eh, no sé, es bamboozled, sientes como que te metieron en una cuestión que no era para... Sí, sí, tú, no, sí. tú no firmaste ese, ese acuerdo en ningún momento y de repente resulta que estás en un club de debate y tú, pero yo no vine a eso, yo vine a contarte lo que me pasó hoy. <risa> sí, no es una clase oratoria, o sea, o sea no, o que fortalezcas tus argumentos. Yo no vine a fortalecer mis argumentos el día de hoy, o sea, ¿qué tal si hacemos eso? Mira, los viernes a las 5 tenemos como una sí. sesión de fortalecimiento de argumentos, la birra, sí. La este, eso por un lado, y por el otro lado las emociones, que sí encuentro que, para empezar que sí, que es una cosa súper patriarcal, yo tengo como una, una, una lucha larga, de... Eh, es una lucha larga contra la objetividad particular, porque yo soy investigadora, pero la objetividad como concepto masculino, básicamente, que es que tú tienes que este, presentar solamente los hechos y ya como desapegado de todo. Este, y entonces si yo por lo menos discuto, o sea, me lo han dicho, está real, real me lo han dicho. Cuando me dicen, a veces me dicen que yo no soy venezolana directamente, porque hablo inglés y vivo fuera, entonces no soy venezolana y soy blanca. Pero, no una vaina más racista, no, te la debo, pues pero las otras veces me dicen que no puedo opinar sobre Venezuela porque soy venezolano entonces no puedo ser objetiva. <ríe> gringos Yo on the internet. Este, oh, de bueno, hecho, algunos oh. gringos on real life, <ríe> life también. Pero... Esa es una cosa que a mí me parece, más allá de, lo, de la estupidez del argumento, que es importante, que es que los hechos no son lo único que existe. Las emociones existen, también son reales. Entonces, si yo tengo un montón de emociones, que las tengo, hacia el chavismo, por ejemplo. Esas emociones son reales y son válidas. este Y bueno, por ahí partió el podcast, el episodio 1, hablando del odio. Esto ¿no? es, es, es un, un odio que es real, es una tristeza que es real, es una rabia que es real, es una frustración que es real. Todas esas cosas vienen de cosas que me pasaron. Entonces pretender que esas cosas no existen y pretender que en esa discusión que estamos teniendo yo no tengo rabia, yo no tengo odio, yo no tengo tristeza, sino que podemos hablar de los hechos solamente es una cosa primero que es falsa, o sea, es, es falsear los hechos. Pero presentar solamente los hechos es presentar una parte, es escamotearse es, es una parte de la historia totalmente que okay. porque esa es la historia, sí. esa no es la historia, la historia tiene que incluir lo otro, tiene que incluir la rabia que cierto tiene que incluir el dolor que cierto tiene que incluir todo lo demás. Y creo que dejar todo eso por fuera justamente es este, un intento como de decir, bueno, esto es objetivo porque la, la masculinidad es lo que es objetivo y la, la, la feminidad es emocional. Y entonces por consecuencia, como de la misma manera sí. en la que se trata la intuición. La intuición está científicamente este, sí. probado, estudiado, que la intuición no es más que eh, el mecanismo que tenemos los seres humanos de reconocer patrones de una manera inconsciente. Este, no es que es una cosa mística, falsa, ah, no. somos Ari aries. No. El cerebro está reconociendo patrones y te está diciendo algo antes de que tú lo puedas saber. Es real, es tu cerebro trabajando. Pero la sí. intuición es vista como una cosa mística, femenina, ay, ay, nah, si ella, ay, ¿no? Este, y no es vista como una manera real de aproximarse al conocimiento. Todas esas cosas, ese intento de despojar la cuestión de las emociones, de, primero que es patriarcal, pero segundo además es, es una manera de falsar la discusión. Vamos a decir, bueno, este, Yo que puedo verlo objetivamente, sí. porque tú lo puedes, o sea, porque eres mujer, porque eres población afectada, básicamente, eres mujer, eres LBTQ, eres trans, eres lo que sea, eres venezolano. Entonces no lo puedes ver objetivamente. Sí. sí. No, y, y además, o sea, todo el tema, a, a mí la objetividad me parece un mito también porque no existe. La objetividad no existe, la memoria es subjetiva y a medida que pasa el tiempo las memorias cambian y eso también está científicamente probado que nuestra percepción de hechos pasados va cambiando a medida que pasa el tiempo y se van formando a través de nuestra propia experiencia también, entonces no solo nuestros cerebros nos traicionan a cada momento sino que ser completamente objetivo ante algo es imposible y yo por eso, volviendo como a todo el tema del abogado del diablo y todo este tema del ejercicio intelectual también es como ¿Por qué estás tan, tan fascinado, tan enfocado en presentar como que, bueno, a buscarle las cinco patas al gato a una cosa que es como la, la, la hojilla de Ocampo? Es como que la, la, la solución más simple es probablemente la, la que es. Y, y con todo ese tema de, de ser venezolano en el exterior y hablar inglés y todo eso, a mí me han dicho, que bueno, que como yo hablo inglés bien, eso quiere decir que yo tuve privilegios y tuve acceso a una mejor educación, por lo tanto quiere decir que soy rico y por lo tanto quiere decir que si yo me fui a uh -huh. Venezuela es porque soy rico y, y, que, y que no puedo entender lo que Chávez de verdad que estaba haciendo uh -huh. con, con la clase obrera allá. Eh, todo esto obviamente dicho por gringos, que eh, luego se voltean la cara se voltean la cara y me dicen, no, es que tú eres un person of color y tal, y como que te, te incluyen en, en toda la narrativa de de diversidad acá, pero entonces, por un lado, cuando estás de acuerdo con ellos, eres, un, eres una minoría que ellos te defienden, pero cuando no estás de acuerdo con ellos, eres un uh -huh. fascista blanco. Ay, me encanta, me encanta. Nosotros somos chavos, el inmigrante es como... de Schrödinger, ¿no? Este, fascista, pero, pero es de izquierda, sí, comunista, sí, sí. o comunista, fascista, este, nos viene acá sí, sí. a vivir de los beneficios, pero robarle los trabajos. Este, somos todos al mismo tiempo. Sí. Y eso de, de, de ser, eh, como hablas inglés, right. era rico automáticamente. Este, a mí me dijeron Trust Fun Baby. Yo por un tiempo sí. tuve en mi biografía Trust Fun Baby. Yo siendo <risa> viniendo de clase media-baja, que llegó a, <risa> llegó a clase media-baja cuando yo nací, porque mi familia estaba más <risa> abajo todavía de eso. Este, Trust Fun Baby, claro, soy blanquita. Pero nosotros baja no soy blanquita, que según la clasificación de, no sé qué, no acuerdo cómo se llama, la clasificación de los colores de piel, este, si yo soy así, pote de leche, como tú me estás viendo, pero resulta que yo me bronceo, entonces automáticamente ya soy person, person of color. Este, entonces, pero no, pero tampoco, no, sí, no, sí. No, no me deja hacer nada, básicamente, no me deja hacer nada. Y aquí en Chile uno es fascista automáticamente porque, no sé, no le gusta Maduro. Entonces, es <ríe> una cosa drástica. Sí, no, es, es muy fuerte, pero a la vez como, o sea, yo ya he llegado a, a esas situaciones con, con americanos acá, americanos, que... desde cualquier otro punto de vista, digamos, desde el punto de vista de los temas sociales y domésticos de Estados Unidos, yo estaría potencialmente de acuerdo con ellos en casi todo. Pero uh -huh. en cuanto a Latinoamérica se trata, por alguna razón u otra, no sé si es por, por, por el daño que ha hecho eh, digamos, la propaganda de relaciones públicas desde, desde la Cuba de Castro hasta Telesur y Venezuela y toda esa infraestructura que, que han armado eh, estos gobiernos autoritarios en, en Latinoamérica a lo largo de la historia que les alimenta como esa narrativa de que además es muy fácil, o sea, es muy fácil porque el imperio es malo, Estados Unidos es malo, Estados Unidos le está haciendo daño al resto del mundo entonces, siendo uno, eh, estando uno dentro acá, y uno puede ver que sí, que malta. también la ha cagado un millón de veces en miles de vainas. Eh, pero eso puede ser verdad, pero también puede ser verdad que existe gente que son unos malditos en Latinoamérica y que están haciendo cosas malas y que casualmente uh -huh. se autodenominan de izquierda. Y porque para mí el tema en Latinoamérica también no es un tema de... Izquierda versus derecha, Pero es un tema de poder, poder y riqueza y... Pues, A mí me ¿qué? da el hecho de que la gente no Entonces, pueda como fácilmente decir, bueno, este, yo estoy en contra de todas las dictaduras, no puede, no puede, o sea, no puede. No puede, las dictaduras son la, las otras y las mías no son dictaduras. Y a mí me pasa, yo soy eh, liberal de izquierda, claro. que además es una cosa súper divertida porque me dicen que eso no existe, que los liberales de izquierda no existimos. Este, y yo, bueno, ¿qué hago? Te traigo a todos mis amigos y nos sentamos, o sea, no sé. Pero me pasa mucho que como trabajadora de derechos humanos, que es una cosa bien complicada porque todos mis amigos que trabajan en derechos humanos son izquierda, esa izquierda la que está cerca de no bañarse, esa izquierda. Este, sí. la que quizás usa jabón pero no siempre sí. entonces es una gente que tiene a pesar de que, de que de pronto puedan aceptar, no sé, que Maduro es un dictador maldito porque bueno, me tienen a mí me quieren y no pueden, no pueden como conciliar otra cosa, al mismo tiempo igual en su cabeza siguen teniendo una distopía comunista, una utopía comunista este, donde ellos quisieran que eso fuera posible, nos vamos a desmantelar el capitalismo y los medios de producción y todas esas huevonadas que ya deberían, dos siglos atrás ya deberían haber dejado de usar esos términos este, y es muy jodido porque cuando yo los veo hablando así, los quiero, les quiero pegar, les quiero pegar. Entonces, el controlar la violencia sí. es un tema, eso es otro tema para otro, otro día, pero eh, para mí como el conciliar el tema de cuáles son los principios que están detrás de esta conversación es complicado, como que yo no puedo tener este tipo de conversación con una persona cuyos principios son completamente opuestos. O sea, si yo me voy a hablar con, no sé, con J.K. Rowling, que tiene sus argumentos para hacer TERF, ella los tiene, tiene no, los, los, los escribió, lo dice, mira, esta cara estudió lo que iba a decir, arrecha. Este... Pero yo no puedo tener esa discusión, porque para qué vamos a perder el tiempo cuando los principios son diferentes y son opuestos y no vamos a llegar a ningún lugar nunca, ¿no? este Y es, es muy jodido, o sea, es ver gente que de pronto tú aprecias, tú quieres, no es el caso de J.K. Rowling, pero bueno, mis amigos que trabajan en Derechos Humanos, yo sé que tienen el corazón en buen lugar, pero son comunistas. este Y tú dices, bueno, esto es lo que hay, ¿no? O sea, que tratar de no meterme por ese camino nunca, porque yo hago mis comentarios, sí, nice. este, mis comentarios drásticos a veces, eh, no sé, se la va a quechar, se murió, esas cosas. Sí, no, yo he tenido... Yo he tenido encontronazos aquí con gente que, bueno, cuando, eh, desde el 2015, 2016, cuando Bernie se estaba lanzando en contra de Hillary, eh, que yo, ten, o sea, yo, yo estaba muy claro y yo siempre he estado muy claro de que para mí, una persona como Bernie, eh, su corazón está en el lugar correcto, pero uh -huh. está equivocado en muchas cosas. Y, y ese no es el campeón de, de la izquierda que la izquierda, digamos, moderna, eh, racional, pragmática necesita. Eh, ese no es el tipo. O sea, hay muchas otras personas que podrían ser este campeón, pero ese no es el tipo. Y eso es lo que yo siempre le digo a mis amigos acá que son como más socialistas, comunistas, les digo Búsquense a gente, a, a, a, búsquense a otros campeones. O sea, tus campeones no pueden ser Fidel Castro, no pueden ser Che Guevara, no puede ser Mao. O sea, tú tienes que buscar otra gente que de verdad, de verdad esté haciendo el trabajo y que de verdad está promoviendo esta, uh -huh. esta sociedad que tú tienes en tu cabeza. Pero del mismo modo, también del otro lado, de la derecha, también a mí me parece que todo este, toda esta cuestión del capitalismo y el libre mercado y todo eso, eso también es una utopía, eso también es una uh -huh. fantasía que ellos se armaron en la cabeza, que, que no tiene ni pies ni cabeza tampoco, al igual que un comunismo... Claro, porque el comunismo no es porque comunismo utópico, ni ni el tampoco. de esta gente Ay. que tenemos en, digamos en mente, que es la gente que piensa que de verdad eso es una cosa buena que va a pasar, no es de la gente que es comunista y roba. Y que además quiero insistir en el hecho de que la gente que es comunista y roba es comunista en efecto. No es como que, ay, no, ellos solamente están robando, pero dicen que son comunistas. No, ellos son comunistas. Están robando y son malos y son dictadores y son horribles. Pero hay gente que es, es comunista utópica, ¿no? Y el capitalismo, por otra parte, es desalmado. El capitalismo funciona para lo que funciona, que es para la economía, para hacer a gente como Jeff Bezos más rico cada segundo, pero es desalmado. Entonces, simplemente, no va a funcionar si tú pretendes tener una sociedad que sea menos justa, digamos. No voy a decir, bueno, igualitaria y todo, y el arcoíris. No, justa. Ojalá justa. Donde la gente tenga las oportunidades que merece según sus derechos humanos básicos, o sea, como que... Y la gente que, que aproveche las oportunidades, pues entonces prosperará. Y la gente que no las aproveche, pues bueno, no prosperará. Y, y ya, o sea, no pretendo que todo el mundo tenga la misma cantidad de plata, no, nada de eso. No es eso lo que pretendemos pero por lo menos que se ajusta. Sí, sí, sí. El capitalismo es desalmado. El capitalismo no contempla este, las posibilidades de cada quien. Contempla qué es lo que puede ganar hacer que el dinero se reproduzca más rápido, básicamente. Y tampoco es la manera en sí misma. No, y, y, y es una fantasía. Yo también creo que es como de que el libre mercado y el capitalismo o, sea, o el liberalismo uh -huh. desde el punto de vista de Adam Smith, que, que eh, todo esto se autorregula porque si cada quien persigue como ese, ese beneficio individual, la sociedad como todo se beneficia, pero eso está asumiendo que la mayoría de las personas o todas las personas son por naturaleza buenas, Y además que todas las personas y, tienen las mismas capacidades. Eh, este, En, en términos de, estrictos de, de, del trabajo, o sea, como que las personas con discapacidad que, las personas que son discriminadas por, por X, Y, Z razones que, este y eso en sí mismo es un problema, porque pretender entonces que es una carrera hacia, hacia el tope y que van a llegar ahí entonces el que trabaje más, así claro, pero no todo el mundo puede trabajar igual. Es, es así. Y, y la gente que tiene, sí. no sé, que le falta un brazo o que tiene esquizofrenia, no merece por esa razón quedarse en la calle muriéndose de hambre, ¿sabes? No, no es así. Esa no es la sociedad. Sí, sí. Ay, qué bueno. Me, ¿Sabes qué? Me, siempre me alegra cuando hablo con, con alguien que, que es como que es pragmático. <risa> una persona que entiende que, que el mundo está jodido y que no hay una sola vía. O sea, yo por eso hablo de... O sea, para mí hablar de izquierda y de derecha también me parece que hasta que es ah, por vez, anticuado, porque eso sencillamente hace 200 años que una gente se puso de un lado de un cuarto y otra gente se puso de un lado de otro, entonces eran de izquierda y eran de derecha. Pero al final del día el mundo es mucho más complejo que eso. Eh, todas estas ideas, o sea, Marx escribió todo lo que escribió sin, en, sin ni siquiera contemplar el tema de mm. las telecomunicaciones, sin ni siquiera contemplar el tema del sistema bancario financiero y, del siglo Y además 20, era un caso, o sea, se meterío, todo pues todo pero eso otra cosa. De la... todo. Además, además. Eh, pero, el, el mundo que él percibió en ese momento era sencillamente un mundo que estaba en proceso de cambio por la revolución industrial. Pero el mundo ha cambiado muchísimo después de eso. Entonces es una cosa mucho más compleja que sencillamente izquierda o derecha. O sea, para mí es que beneficia no, esta, a la esta mayoría de las personas de la postura eh, totalmente reduccionista de decir, bueno, pero es que la gente que hace el trabajo está creando capital para la gente que está como arriba y ellos no están proveyendo nada. Y amigo, la gente que gerencia las empresas, no, o sea, hay gente literal que me ha dicho estas discusiones, como que la gente que gerencia una empresa no proporciona ningún valor. Eh, sí, está gerenciando la maldita empresa. O sea, el, el hecho de que la gente haga sola los zapatos en sí mismo no basta. Tiene que haber gente haciéndole mercadeo a esos zapatos, tiene que haber gente distribuyendo los zapatos, tiene que haber gente conversando wow. con otra gente para que la otra gente compre los zapatos en la tienda y entonces los distribuya. Todo eso, o sea, pretender que, que el valor está solamente en la fuerza de trabajo como obrera es una cosa extremadamente atávica, que lo entiendo cuando respondía a la revolución industrial, pero este es otro mundo totalmente. Y, y una persona que me venga a decir eso es, una, sí. es, es el carajo que decía, bueno, este si, si una, una empanada me cuesta un dólar, entonces yo vendo mil empanadas en un día, entonces me compro un Ferrari. A mí, no funciona así, <risa> Hay un tema, además, lo sea, no, que, que me gustó más de eso fue, este el paquete de harina me cuesta tanto, entonces hago no sé cuántas empanadas y yo hago esas empanadas no llevan relleno, no las fríen en aceite, el papelito que les pones, la salsita. O sea, ¿qué pasó sí. o sea, con, con toda la estructura de precio? <risa> El carro. Sí, sí, sí. el carro. El carro, transporte, la. <risa> el gas, lo que sea. Yo no sé con es qué pertes el flyer, caracadela. Es que no pasa. sé, amigos de verdad. El Instagram. El Instagram de las separadas. Tener Instagram para sí. las separadas es una cosa importante sí. hoy en día. Este, y eso, <risa> eh, como para, porque es volver, esto es un círculo. El círculo vuelve a Rayma otra vez. Este, el, el post de. Siempre volvemos a Raima. Sí, Raima ah, es, ah, es como Roma, o sea, todos los caminos llevan a Raima. Uh, <risa> el el post uh, Raima uh, era una cuestión donde estaba burlando de este, antes el arte, ¿no? Entonces decía, bueno, antes, Beethoven, Picasso, no sé ni cuáles eran las referencias que tenía. Unas una referencias bien extrañas, además, ¿sabes? porque es. mezcló unas cosas ahí que no, en mi opinión, no tenía que haberlas mezclado, pero. Y después, en el segundo cuadro, era como que la, de la generación sí. estúpida, que somos los que dan TikTok y YouTube, ¿no? Este, y eh, mi respuesta a eso fue, mira, a estas alturas de la vida, eh, año 2021 de nuestro señor, segundo año del apocalipsis, segundo, ya es una cosa que pretender que en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Instagram, no se hace arte, ya no es meramente desinformado, es estúpido, es directamente estúpido. O sea, ya tú te estás sí. cayendo ahí con los cores de que tú eres gafa. O sea, amigo, si cualquier persona que vea TikTok sí. por 10 minutos o se dice... O sea, primero, ¿qué ha hecho Esta gente hace unos, unas películas con cortes y reproducciones, efectos especiales en 30 segundos, 60 segundos. Sí, este, sí no, este, tenemos esta una generación de editores en de En YouTube te hacen unos no sé, unos mini documentales de media hora donde analizan unas cuestiones arrechísimas, no sé, te analizan una película, te analizan un libro, te analizan una teoría de la conspiración, y la cuestión es arrechísima y el carajo, el carajo en su sala con, no sé, con Adobe Premiere haciendo la los solo, muy arrecho. Sí. No, tal cual. Hay demasiada calidad de información en en YouTube, y la diferencia, o sea, yo creo que es eso, es que esta gente, sobre todo como esa generación, eh, el choque cultural es muy fuerte, porque yo incluso lo veo en mi generación hoy en día, yo veo a estos, a estos chamos de 18, 19, 20, haciendo unas cosas increíbles en, eh, con, con el internet que en ningún momento, o sea, que yo, yo a veces hasta me siento viejo yo me siento vieja todos los días y así, no lo intento, porque, porque... solo lo disfruto. No, sí, es sencillamente, o sea, es parte de, de, de lo que viene y además yo también entiendo, porque yo estoy seguro que cuando nosotros tengamos esa edad va a haber algo que nos va a horrorizar de, de, de las generaciones. Pero que, pero yo que espero no. que no, me gustaría pensar que no, pero sí, o sea, siempre hay estas brechas generacionales, pero... Una cosa es eso y otra cosa es, señora, el internet ya tiene más de 20 años. O sea, a estas alturas de, de la existencia del internet, coño, o sea, ella cuántos años habrá tenido cuando cuando salió el internet nuestra edad, quizás un pelín más, pero no sé cuántos años tiene Raima. Pero, pero no me jodas, o sea, ya, ya tú deberías saber lo que es el internet, tú Además, ¿sabes lo el mejor? internet la clave. caricatura en Twitter. <risa> Única la única caricatura, o sea, metiéndose con la de... gente que está en Twitter, en Twitter, en su cuenta de Twitter. Sí, ah. sí. Sí, o sea, si te vas a burlar de eso, me, me, hazlo en imprenta en el Nacional. <risa> a ver si, si alguien te compra todavía, esa página a ir A lo mejor a esa gente exacto, le da risa. O sea, yo... yo... Tal cual. Y, y, o sea, a mí me parece que también es, es como una... Una... Eh aversión a adaptarse uh -huh. al nuevo mundo y adaptarse, además, a, la, a las herramientas tan, tan de pingas que, que te puede ofrecer el Internet. Lo mismo que tú estás diciendo, en YouTube hay unos, unos videos que te explican... O sea, hay varios canales, hasta el mismo canal de TED, de Educacional, que tiene uno, uh -huh. unas animaciones arrechísimas que te explican eh, Vainas del sistema solar que te explican cosas de ciencia, de filosofía, de cómo funciona la memoria, cómo funcionan los sueños, una cantidad de cosas súper informativas que obviamente también hay mucha mierda, pero hay mucha mierda O sea, no vamos a decir raro, decir que cuando Mozart existir, estaba tocando, una, no hay otra gente tocando mierda también. O sea, no la, no la recordamos. Este, y en Exacto. cualquiera de estas cuestiones, en YouTube, en, claro. en TikTok, en donde sea, este, hay gente haciendo música arrechísima, original, nueva y tú te metes y dices, Para, de hecho yo no en Spotify, en Spotify. Y es una cosa que aparte de que es la misma gente haciendo arte de siempre, o sea, la gente, el ser humano haciendo arte, el ser humano crea arte de las maneras que tiene a mano, con las herramientas que tiene. Este... Bien. Además es, es maravilloso porque permite a un montón de gente eh, dar a conocer cosas que normalmente estaban reservadas a menos gente, porque obviamente cuando uno tenía que hacer una película, como hacer la película para Hollywood, una productora, un poco a plata, una vaina, este, era menos la gente que podía hacer eso. Ahora tú puedes hacer una película en la sala de tu casa y te caes a vaina tan agarrecha y tú dices, coño. Ajá, es un montón, montón de gente además. más la que pues, tiene la capacidad de aprender esas, esas <risas> capacidades y, y usar esa creatividad. Ahora, yo me pregunto si este tipo de cuestiones de gente que, en mi opinión, ya no es relevante, perdón, pero este, son intentos de prendir la polémica. Porque yo veo a una gente prendiendo la polémica todos los días, y sí. lo que me, más rabia me da es que la gente caiga en Llamando eso, ¿sabes? Como que, ay, este prendido la polémica y yo voy a darle la atención, que, te... ay, toma la atención que pediste, mijito. no O sea, no. Sí. No, y, y yo y yo... Debo admitir que he caído en... He pecado. En, o sea, yo, yo he, a veces he pecado de responderle a estas personas que están buscando la atención. Ejemplo perfecto, el, el, el mamacuevito este de, de... No puede ayer, ser que tú... A la Madrid, cualquier vaina. Que, que a veces le he dicho vaina, es como que cállate la jeta. O sea, si lo hubiera dicho en el estado totalmente notificado. Le respondo a... Cállate la jeta, zapote No, claro, con, pero digo, mía. tampoco... ¿No? tampoco Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo siento que parte de estar en internet y parte de estar tan como tan activo en Twitter, a veces uno peca por ese tipo de cosas, pero sí, yo creo que cada vez más uno ahí va el, madurando un poquito ahí también. Ahí es porque uno se levanta cuenta que con ganas de ver el mundo ardero. Como que uno se despierta y alija la violencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces... Te <risa> despiertas, erigas la violencia y entras a Twitter. Y entonces es como un poco inevitable, como yo sí, no es sé, así. ¿qué me pasa? Pues todavía pasa. Yo no me voy a arrepentir de eso y no voy a pedir perdón por eso. Este, me pasa que insulto a cuatro gentes ahí porque son unos mamahuevos apostatones y, y me voy digo ah bueno ya ya, ya ya cumplí por hoy me voy a hacer mi vida este hay días así yo creo que uno lo que puede hacer es tratar de que no sea como todos los días o también reconocer cuando ya no es cuando te empieza a ser tóxico sí, no para sea... ti como te empieza a ser dañino este, decir bueno yo mejor me voy a retirar de aquí voy a leer un libro sí no yo creo que ese, eso eso es lo más importante y, y... Yo creo que además, bueno, el año pasado en particular, porque yo antes no, no me enganchaba tanto en, en esa red social en particular, pero yo creo que además el año pasado fue un tema de... de que no había más mira, nada que mira, hacer, te lo justifico. Uno encerrado en su casa, tira. se lo dije en estos días a alguien, no me, acuerdo, no me acuerdo cuál de los muchachos era en Twitter, que estaba diciendo como que no, es que los podcasts venezolanos son unas gentes ahí como que estuvieran en una taguara tomándose un whisky, hablando cualquier cosa. Y yo, marica, déjanos ser. O sea, dejarnos ser, no tenemos más nada que hacer. Estamos ¿Sí? encerrados en nuestras casas. Es una pandemia. O sea, dejarnos ¿Coño, ser, <risa> Coño, y me hubiese servido el whisky. No trajiste el whisky, ¿verdad, tampoco? <risa> <risa> no, no. Eh, no, pero sí, o sea, eh, eh, hay que no engancharse. Pero el año pasado sí debo admitir que, que me enganché. Y, pero sí es lo que tú dices, como que hubo un momento que también me di cuenta de hecho hasta borré mi cuenta por, por un par de meses que fue como que me voy de Twitter uh -huh. porque no puedo no puedo más cuando, sobre todo cuando estaba como todo el tema de la elección aquí en Estados Unidos que eso fue bastante fuerte el discurso digamos de cierto grupo de la oposición venezolana eh, a favor del de expresidente <risa> estadounidense que no vamos el a presidente a pero pero sí o sea, fue fuerte fue ese momento fue fuerte porque además era como un tema de, de de yo no podía creer que tanta gente se comió el cuentico de ese tipo y un poco lo que estaba hablando antes de la intuición de identificar patrones o sea Nada más intuitivo que identificar el patrón de. <risas> ese patrón la era como estos dibujitos que no sé si todavía los hay, pero que era este, traza los puntos: uno, sí, dos, sí, sí. tres, cuatro. Ese tipo de patrón era ese patrón. este Y luego la gente que, eh, como que no estaban totalmente en cubanos todavía pero que se andaban repitiendo cosas como las de Biden que era pedófilo o que estaba senil y sí. simplemente lo estaban repitiendo como que eso era un hecho y yo, amigo, o sea, este indagan así esto, 30 segundos, indagan me de repetir y vas a dar cuenta sí. que eso viene de, de QAnon también, o sea, que estás repitiendo cualquier barbaridad. O sea, ya cuando, cuando los hechos sí. y las conspiraciones y las noticias falsas y cualquier estupidez Llegan como al mismo nivel, como que la gente pretende que, que ellos están conversando en el mismo nivel contigo con hechos que son igual de válidos. No, no, no. Sí. No, eso, eso era muy fuerte. Eso fue, eso fue una época fuerte desde el punto de vista de, verga, no puedo, no Pero está puedo en engancharme y ando, en Twitter. Y por no la no estaba pasando bien, porque... A veces, no lo estaba pasando bien, entonces digo, bueno, voy a, voy a montar una putifoto, que algo montar putifoto para, para que Bueno, yo no monto putifoto, este, soy una señora sí. casada, pero sí. monto, monto fotos de la gata, que es más o menos lo mismo, este, como para romper el carnail, ¿no? Eso, es. ¿Ah? Putifoto sí. del de arma. Putifoto del alma. O sea, como, como algo que de te limpie alma. por sí. dentro, foto de la gata. Este, porque sí, yo sí, creo sí, que sí. es eso, como que, bueno. Está bien, estamos. Estamos como teniendo conductas quizás inadecuadas, peleando con gente estúpida, este, hablando en podcast como que esto es una taguara Pero hay que entretenerse con algo, huevo. Hay que entretenerse con algo. Estamos encerrados. Sí. Algo hay que hacer. ¿Qué quieren ustedes? Que yo aprenda a tocar violín a la sala de mi casa sola. No, no va a pasar. Esto no es el renacimiento. No. Sí, sí. Yo no soy Shakespeare, que voy a escribir King Lear Ando, en la no cuarentena me pasa. la Pesta Mira, es que Uganda. no me pasa, ¿no? pero no te puedo explicar lo mucho que no me pasa. Estoy peleando con una novela de hace, no sé, cuatro años. No, no pasa, pues no va a pasar. Entonces, ¿yo qué hago? Hago podcast Uf. en la sala de mi casa peleando con gente. Bueno, no peleo. Yo con la gente del podcast no peleo nunca, pero este algo, en algo hay que entretenerse, es lo que quiero decir. Sí, sí, sí, sí. sí. Sí, no, y como que todo este tema de aprovecha la cuarentena para pasa? ser productivo y tal. ¿Qué tienes no, que salir sí, a otro otros más. Sí, bueno, Sí, no, y es como, ok, buenísimo que, que la gente está aprovechando este tiempo. Yo estoy aprovechando este tiempo para no volverme loco y para no... Yo estoy aprovechando este tiempo para seguir viva. Y para mantenerme Esa es como más o menos mi meta de final de cuarentena. Exacto, como que la cuarentena sabes. se acabe, y el coronavirus se acabe y yo estoy viva todavía. Wow y salir casi ileso esa es mi meta no una cosa que no diga oh, ¿qué cuerda? porque <ríe> además exacto, nunca exacto. lo he estado sea, pero digamos aceptablemente cuerda implica como <ríe> sí sí te podemos, te podemos llevar a, a, eso, a o sea una como que todavía puedo este, <ríe> como salir en público y que la gente no se dé cuenta como que no es que no esté loca, pero que la gente sí. no se dé cuenta. Es como, sí. Esa es como la meta, creo yo. Como que se acaba la cuarentena sí. y yo, un día que la gente sí. diga, ay, mira, vamos a reunirnos para celebrar que se acabó todo este pedo y yo pueda ir y la gente diga, sí, hola, ya. Sí. Bueno, esa es 100% mi meta también. Y, y no, yo, yo aplaudo y admiro mucho a la gente que, que fue capaz de... No sé, ahí, conozco gente que, que se dedicaron al ejercicio, conozco gente que eso. Tengo una amiga que La escribió un que libro, o salir. sea, buenísimo. Es pues No, Sí, pero no, no es no para pues. este, Yo estoy tratando de, primero, bueno, no morirme de hambre, como trabajar y producir dinero y no morirme de hambre, que no me. No me, no me ah, pues, no se dice, no me desalojen. Tengo el inglés fundido, cruzado. Sí. Bueno, este, eso número uno, como que no me desalojen del apartamento, poder pagar las cuentas y eso. Eh, no terminar en un manicomio. Es una gran cosa. Ojalá no manicomio. Creo que sí. Eh, que la gata siga viva al final de todo esto. O sea, que yo la haya alimentado y todo eso. Creo mm. que es eso, básicamente. Ya. <risa> yeah, creo que sí. sí. No haber alienado a todos mis amigos hubiera sido bueno también, sí. pero no puedo garantizar nada en ese sentido. Pero también, o sea, yo creo que, que eso pasa con la edad y yo creo que hubiese pasado sin o con la pandemia. Quizás la pandemia aceleró mucha, mucho ese proceso, pero... O sea, siguen ahí pero, todavía, o sea, o sea, Entonces, Están ahí, pero, pero yo creo que muchas relaciones se se redefinieron y eso está bien también, ¿no? O sea, eso Yo creo es que nos gusta de... las expectativas, eso es con de... la edad, ¿no? Que nos gustan las expectativas de, de este, qué es un amigo. Un amigo no es, o se todo cuando la gente empieza a o sea, tener marido, hijo, uh -huh. planta. Este, no es una persona que tú la ves todas las semanas quizás, ¿no? O sea, una persona que la ves ¿no? quizás una vez al mes, a veces pasas dos meses y no la has visto, de repente no han hablado. Pero tienen un grupo de WhatsApp y se pasan memes. Sí. Entonces, esos memes mantienen a la familia unida. Claro. Una familia que tiene memes unidas permanece unida. Yo creo en eso. Sí, tal cual. Sí. No, y, y yo creo que también es como la. Eh, yo, no, yo no sé cuándo cuando migraste tú de, de Venezuela, pues, pero eh, la costumbre de Venezuela de que siempre había algo que hacer y siempre había como un plan y como tampoco es que se podía salir mucho de noche y tal, los planes siempre uh -huh. eran en casa de alguien o en el apartamento de alguien. Entonces, era mucho ese tema de estar en constante contacto con las amistades y las veías todo el tiempo. Y, y ahora, bueno, yo vivo en Nueva York, tú vives en Chile, no todo el mundo uh -huh. que eran tus amigos cercanos están ahí en el mismo sitio y... Y es mucho más difícil también como formar ese, esos grupos o ese nexo que uno, con el que uno creció. Y, y a la vez yo creo que es parte de madurar también, porque muchas de estas personas que yo veía o con las que yo hablaba todos los días, de vaina hablo con ellos hoy en día. Y esos eran mis mejores amigos de Venezuela y vamos a ser amigos para siempre. Sí. Y era como, no. O sea, y todavía hay amor y hay cariño, pero la, las relaciones cambian y yo sí creo que definitivamente la pandemia yo creo que Acelera un poco eso. Eh, mis, mis amigos, que son mis amigos para siempre, este, todavía creo que son para siempre, eh, son gente con la que yo puedo dejar de hablar tres meses, seis meses incluso, pero que es, con algunos no algunos hablo, hablo quizás cada tres días, pero el punto es que cuando pasa algo importante, son las personas a las que le digo, ¿no? Y entonces, y esas personas están ahí, me responden, hablamos, no sé qué, nos ponemos al día y tres meses más. <risa> Y ahí, sí. o sea, por lo con mis amigas, este, yo estoy fundando una editorial, bueno, ya se lanzó la editorial con tres de mis mejores amigas. Este, y claro, estamos como muy, muy, muy, muy en contacto porque estamos trabajando a distancia con la editorial. Eh, y entonces, claro, con cualquiera de mis grupos de amigos, cuando hay como una razón concreta, bueno, uno está como más activo y tal, pero eso es una cosa es una época. Y aceptar también eso, que es como olas, ¿no? Como que son olas, sí. que vienen, que van. Pero eso no significa que la amistad deje de estar ahí. ¿no? O sea, yo se lo digo además a, a mis amigos con los que hablo una vez al año. <risa> tengo una amiga muy querida que, que vive en París. Sí. Y tengo, no sé, dos años voy a tener que no la veo. La vi un par de días, hace dos años, porque fui. Y antes de eso tenía como otros dos años sin haberla visto. Y ahora quién sabe cuándo la vuelvo a ver, porque pues la vida este pero hablamos cada tantos meses sí. y eso es como es como la misma conversación <ríe> con, la agarramos donde terminó y seguimos no y creo que esa es la amistad sobre Ay, todo sí, la, la sí, amistad sí, cuando sí. es adulto creo que es eso no tener pretensiones sí. de que uno va a ir bien, para bien. todas partes juntos como sea yo en, el, en la universidad tener esos grupos de amigos que, que iban juntos a pegar un botón de un extremo al otro de ciudad oh, yeah, okay. Sobre todo cuando es introvertido, ¿cierto? Eso también, Uy, uno, cansa mucho. Sí, sí, sí, sí. No, ya... Me da risa de mucha gente piensa que yo soy extrovertido, pero, pero en verdad, o sea, según yo entiendo la definición de introvertido versus extrovertido, es que Ajá. cómo te recargas tú las energías, y es con gente o sin gente. Y yo me las recargo... O sea, yo me, re yo me encanta estar alrededor de gente, pero terminó agotado y es como, no quiero hablar Exacto. ni ver a nadie por un mes. Eh, y, y sí, como introvertido, eh, uh -huh. o sea, es complicado también ese tema, pero... Pero, pero sí, o sea, creo, estoy, es agotador estar participado con alguien todo el día, entonces yo también estoy como... Este, este año ha sido bastante bueno, a pesar de que ha sido un año bien difícil, como para... <risa> y que ha sido un año bueno porque lo no he visto mental, gente. Tú eres de esas personas <risa> que cuando tú dices que eres introvertido, la gente cree que estás echando broma. A mí me pasa eso todos los días de mi Ajá. vida, básicamente. <risa> yo no, yo soy una persona, soy una persona muy introvertida. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo soy introvertida al punto de fobia social. A mí me da miedo la gente. Este. Y la gente, obviamente no me cree nadie eso, porque pues bien esta cosa que es como, ah, es efervescente, sí. que vas a poder dar cuatro. Este, y es Muy eso, o sea, yo hago muchísimo esfuerzo. A mí me gusta la gente, este eh, no toda la gente, pero digamos la gente que me gusta, me gusta, me gusta hablar en público, me gusta, me gusta, me gusta la gente, porque finalmente, no sé, hay una cosa que uno, uno, uno tiene un sí. este suavecito. Pero la gente sí. me fatiga horriblemente. Entonces yo necesito pasar unas cantidades exorbitantes sí. de tiempo sola para poder vivir. Sí. Yo también, posto. yo también. Sí, mi hermana, mi hermana cuando le digo que soy introvertida me dice, claro que no, eh, pero, pero sí. Hay que estar solo en silencio. Pero, solo con mis pensamientos, yo. digo en paz. Y entonces para poder volver a ser un ser humano normal, ¿no? Como, ah, ok, ya puedo emerger al mundo. <risa> ya. Bueno, yo, yo, nunca, yo nunca había tomado siesta en mi vida, pero todo el año pasado eh, necesitaba algo como para rellenar el día. O sea, como que no tengo más nada que hacer. Como, bueno, voy a tomar una siesta y y ahora tipo necesito tomar una siesta porque además me recarga demasiado y es como es lo las mejor que puedo son hacer con, con, con mi vida o sea tú no sabes de lo que tú estás perdiendo sí, sí, sí. hasta ese momento o sea las siestas son las siestas son vida. sí yo soy yo soy la reina de las siestas es una cosa sí. soy profesional yo duermo muy mal <risa> este tengo muchos problemas para dormir hace varios años por los problemas de la azotea este, entonces, bueno, tomando muchas pastillas para poder dormir, para, para todo. Tomando pastillas para todo, para existir en la vida. Pero eso es en la noche. En la noche no puedo dormir, pero en el día, en el día, ah, día las siestas. Las siestas son las siesta que me salvan, las siestas son todo. Yo tengo, <risa> tengo este, esta... No sé si es una teoría, pero es una herramienta, digamos. Cuando el día es una mierda, este día no sirvió. Este día uh -huh. es una torta que no cuajó pues, en el horno, se pasmó. Este día se pasmó. Y <risa> entonces digo, bueno, maneras de sí. reiniciar el día. Número uno, una siesta. Los seres humanos somos como las computadoras. Has probado a apagar, a apagarla y encenderla de nuevo. <risa> es maravilloso. Entonces sí, yo me tomo sí, una sí. siesta y pretendo en mi mente que es otro día. Sí, este sí, es un día nuevo. Reiniciar. El día pasado no se acabó, este es otro día nuevo. Y funciona. Tengo otros métodos, pues, como, no sé, un baño caliente y cosas así. Pero Mira. la siesta es... Si uno, si uno tiene disposición, la posibilidad de la siesta, la siesta es... La mejor de todas las posibilidades. Mecanismo sí. para reiniciar el día. No, de verdad, sí. Yo... Me, me, me, de verdad, es lo que tú dices, pues no sé cómo no había, había pasado 33 importa, años. No de importa, no importa tú, que, mira, tener... la vida es ahora. La vida es hoy. El tiempo que tienes es hoy. Hoy es el día de la siesta. Y todos los días son hoy. Entonces, me, me gusta, me, además me gusta este, este lugar como para terminar, mira, como que recomendaciones hoy, estamos dejando recomendaciones. Tomen siesta, tomen agua, es importante hidratarse. Nunca sí. me canso de decir esto porque la gente anda por ahí por la vida con dolor de cabeza, como, ay, estoy todo confundido, me duele la cabeza, estoy cansado. Eso es que no has tomado agua, huevón. Si no tomar agua, está dolor de cabeza. Da niebla mental, confusión, problemas de memoria, uno endostinado. Y uno de los que tiene es que no ha tomado agua, tome agua. Si usted le duele la cabeza. Lo primero que tienes es tomar un vaso de agua, a veces si era eso. <ríe> se lo juro que sí, en serio. La, la gente. O sea, son vainas básicas como que debieron venir con el manual, con el cuerpo, ¿sabes? Como que sí. dieron un cuerpo. Sí. La siesta, la siesta, el vaso de agua y no, coño, sí, qué solar. gran cosa. El protector solar se lo tienen que poner todos los días, niños. No solamente sí. cuando van a llevar sol. Y dicen, ay, no, el día está nublado. Uh -huh. No importa que el día esté nublado, porque igualito el sol está llegando a la piel de ustedes. No importa, el sol no, no importa eso. Al sol no le importa. Los rayos que hacen daño sí. no son los que se ven, son otros rayos <risa> distintos. Entonces, si se hace o no hace poco Y Exacto. una cosa que <risa> básica, elemental, no, es que yo tengo... Eh, hay un enlace, a si ver lo dejo en las notas si me acuerdo. Este, hay un enlace que es como un test, como te sientes como la mierda, ¿sí? you feel like shit. Y te haces unas preguntas <risa> elementales de todo punto de vista, pero cuando uno tiene problemas mentales, uno no se hace esas preguntas. Entonces te pregunta como, ajá, ¿dormiste? ¿Comiste? tomaste agua y te va haciendo como el check de todas las cosas y básicamente una cosa que aprendí es que cuando estoy arrecha estoy irritable, de mal humor tengo hambre eso es básico, tengo hambre y no me he dado cuenta, come algo come lo que sea, cuando hay chocolate comete algo este, cuando me duele la cabeza, o estoy estúpida no tomaba agua bueno, ¿por qué no nos dieron un manual con el cuerpo, en serio, como que toma, este es tu cuerpo y este es el barco sí. de la Sí. No, mándame ese link. Te lo voy, eh, te lo man, voy a mandar. Esa, esa, hay, pues, que tenerlo, no, hay que tenerlo que por ahí a mano cuando uno se feel, feels like shit para hacerlo. Este Y lo voy a dejar en las notas sí. de, del podcast. Este, gracias, Tulio, por dedicarle esta uh -huh. hora y poco más a conversar conmigo. Ha sido un gusto. Gracias a ti, me encantó conocerte, bueno, todavía no... Así se conoce eh, uno en 2021, en persona, año de nuestro señor, segundo exacto. año del apocalipsis. Esta es la manera, sí. es así. Sí, sí. Pero muchísimas gracias. Y, y me gracias a ti. Y si llegaron hasta aquí, dejen la banderita en los comentarios, ustedes ya saben. Y Raima, si está bien... Raima, toma agua, sí, tomar, sí, eso es importante. ¿okay? Toma agua y verifica si, <ríe> si comiste y, bueno, y, si puedes tomar una siesta, eso es bueno. <ríe> Bye.